Papi, Feliz Navidad ¿Cómo, hijo? ¿Qué hijo hoy vale? Papá, pero hoy es Navidad Sí, hoy es Navidad Papá, mira, papá Yo soy hijo? Bueno, mira, para este, pa, te voy a contar lo que quiero para mí de esto Te voy a contar Bueno, yo lo que quiero es un J7, quiero una PC Gamer, quiero unos audífonos Sony Quiero una laptop, quiero tener un... a ver, una Play 4 con todos los juegos dale. Coño, vale. Otra este niño agarrando cosas Coño, ¿también quiere esa vaina? Pero, ¿está contando con todos sus dedos? Coño, vale, pero ¿qué quiere, vale? Naguara ah, uh -huh. ¿Qué? ¿Mierda? ¿Qué? ¿Qué? es eso? ¿Pero qué te pasa, vale? creo que cago dinero? ¿Hasta cuaderno y todo? Naguare loco Ay, Dios mío Ahora sí que me quedé en ruina Ahora ni los bonos me van a acabar no, pero ya, ya pasó la página Pero ay Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Me aguinaldo. El bono Ahora qué hago, vale ¡PAPÁ! ¿Qué, qué, qué, qué? qué pasó? Ajá, ajá, sí, sí, sí, sí. Ya, a ver que yo, eso te lo va a traer Eh, Llegó la Navidad He ido Carlitos este año no te pude traer los regalos porque me quedé sin dinero. Para el año que viene, te prometo que te los daré. Atentamente, el niño Jesús. Bueno, mano. Que va? Recibiendo el año, otras en otro país. Así que... Bueno, faltan literalmente 10 minutos para las, para las 12. Y bueno, de todos modos, feliz año. <risa> Estamos, espérate, ya. Tengo me gané de cagar. Voy a cagar ya. En serio sí vas a cagar. Falta el tiempo. Sí, anda, cagamos, Mike. Sí, anda, cagamos. Por favor, anda. Rápido, rápido. Uff, cuidado. Uff. Uh. Uh. Uh. Mano, apúrate que faltan 5 minutos. Mierda. tantas alláca vale y ese pernil Uf. mano faltan 5 segundos vale coño mira está dando el conteo 5 4 apúrate 3 coño! No coño vale apúrate 2 1